Bienvenidos a una nueva entrevista de Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Mi nombre es Caspar Pedreño, soy el gerente de Taller box y desde hace prácticamente seis semanas, mediados de abril, iniciamos este proyecto para entrevistar a nuestros clientes y amigos y dar visibilidad a sus negocios. Inicialmente este era un proyecto local y de ahí su nombre, Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Sin embargo, hoy cruzamos por primera vez el puerto de la cadena y como además no será la única, a partir de ahora vamos a llamar a esta iniciativa Somos Pequeño Comercio, Somos Murcia. En concreto, hoy nos vamos hasta Jumilla y estamos con Javier Martínez. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, deseando conocer un poquito más sobre ti, sobre tu negocio, tu empresa... Y empieza por el principio. ¿Quién es Javier Martínez? Pues soy Javier Martínez, eh, natural de Jumilla, pueblo conocido por sus peras y su vino, entre otras cosas. Eh, graduado en Administración y Acción de Empresas, Actualmente eh, soy estudiante de, de la Escuela de Negocios EBF, en su sede en Murcia. Y poco más. Eh, soy Dirijo una pequeña empresa familiar que se dedica a la agricultura. Y, y entre mis aficiones, pues está pasar tiempo con mis amigos, hacer deporte, estar con mi pareja y, y me gusta mucho comer. Eso nos pasa a más de uno, por desgracia. A, a más de uno le pasa. Sí. Uno, uno lo llamamos peor que otro. Eh, y Javier, ¿cómo alguien tan joven eh, decide dedicarse al tema de la agricultura? Pues por un factor fundamental. Eh. Yo terminé, cuando terminé la carrera, por suerte pude disfrutar de los últimos años laborales de mi padre, que en, entonces ocupaba mi posición y, y, y aquí sigo, aquí sigo, eh, me siento un afortunado, en realidad me siento un afortunado por, por ocupar mi posición, eh, por haber tenido esta oportunidad, por dedicarme al campo y, y por la gran experiencia laboral que esto supone, o sea, me siento un afortunado realmente. Y Javier, ¿cuál es el nombre de, de vuestra empresa y, y dentro de la agricultura a qué cultivos os, os dedicáis principalmente? Pues nuestro nombre es Castillo de Luzón. Eh, de, nuestra explotación está dividida en cinco cultivos fundamentales, eh, principalmente vid de vinificación en denominación de origen jumilla. También tenemos una parcela de nogal, eh, también tocamos el almendro, el olivo y el albaricoque, en concreto unas variedades eh, tardías. Y desde el punto de vista de, de la agricultura, del agricultor, ¿qué, ¿qué opciones de diferenciación puede tener ahora mismo alguien, bien que se dedica a los mismos cultivos que vosotros o, o en general en la agricultura? Pues yo creo que Gaspar, y en eso yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que el punto de partida de una empresa o una organización, por muy pequeño que sea, eh, la organización es, es, es profesionalizarla. Entonces establecer lo primero, yo creo que es, ya digo, repito, por muy pequeño que sea el agricultor, es establecer un método de, de toma de decisiones y de gestión que esté basado en criterios económicos y empresariales y que eso no, y sin que eso implique dar de espalda a la familia. Pero bueno, yo pienso que ese es el punto de partida. Estoy totalmente de acuerdo con, con esa afirmación y en concreto creo que ya no es un tema de, de ser un agricultor o no, sino más bien de, de tener un negocio, un comercio. Es decir, esa profesionalización, esa especialización, el tener una dirección en la que ir, que al final es lo que es Así que, es. Creo que creo que es muy acertado. Eh, uh -huh. Si nos centráramos en el campo y en concreto en el tema de, por ejemplo, los cultivos ecológicos, ¿qué opinas al respecto de esa tendencia que está que es tan actual ahora mismo? Pues es una estrategia de diferenciación más. Eh, el ecológico es una estrategia de diferenciación más, no es la única. O sea, pasar del, del método de cultivo convencional, pues también tenemos el residuo cero y, y tenemos el biodinámico, que al final el biodinámico es, otro, es un método ecológico que tiene en cuenta... Eh, los aspectos astrológicos, pero son métodos diferentes y que ahora mismo están muy aceptados y dependiendo en qué tipo de mercado te ubique pues eh, son muy bienvenidos. ¿Qué diferencia eh, nos podrías decir que hay entre el cultivo ecológico y el de residuo cero? El cultivo ecológico no te permite utilizar químicos eh, y sin embargo el residuo cero sí te permite utilizar químicos de bajo impacto en momentos muy puntuales, muy justificados. Uh -huh. Esa es la diferencia fundamental, Gaspar. Y dada la situación, la incertidumbre actual y tú como Jumillano, tierra de vino, ¿qué, mm. ¿qué esperas de este año vinícola y cómo piensas que deberían afrontarlo los agricultores de allí de vuestra zona? Es un año complicado, es una, un año complicado para todos. Piensa Gaspar que hemos tenido el canal Oreca, el consumo del canal Oreca está prácticamente paralizado a nivel mundial. Entonces, pues habrá bodegas que no tengan otros canales de, de distribución y de venta que llegarán por desgracia a campaña con unos stock de vino superiores a los habituales. Entonces, pues eso puede suponer situaciones desagradables para todos. Pero lo que yo estoy te voy a hablar de mí, de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy implantando en mi organización, es eh, tener especial cuidado, teniendo en cuenta esa situación y también teniendo en cuenta que los aspectos climatológicos de este año en el altiplano son especialmente eh, sensibles, pues lo que hay que hacer es hacer, no desanimarse y, y hacer todos los esfuerzos profesionales y económicos porque, por, por tener buena calidad, porque la BIC tenga buena calidad, eh, no tenga problemas de Mildio, que ahora es un momento muy sensible, no tenga problemas de Ovidio y, y tengamos buena calidad, porque la calidad normalmente se premia, pero lo que tenemos muy claro es que la mala calidad se va a penalizar. Pues muchísimas gracias Javier por tu opinión, por tu punto de vista, por aportar o, o contribuir en algo tan importante para la región como en este caso es la agricultura y por nuestra parte nada más eh, deciros que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber cruzado el puerto de la cadena, prometeros que, que lo vamos a volver a hacer y simplemente pediros como siempre que compartáis, que le deis a me gusta y le deis la mayor difusión posible a esta iniciativa, así como a las personas que de ella participan. Muchísimas gracias de nuevo, Javier, y hasta la próxima. Hasta pronto, papá. Hasta luego.